En la sección anterior, hemos mencionado tres tipos de servicios que nos proveen los ecosistemas. En primer lugar, hemos hablado de los servicios de provisión, tales como el agua o los alimentos. En segundo lugar, habíamos mencionado los servicios de regulación y mantenimiento, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire, la calidad del agua, entre otros. Y finalmente, en tercer lugar, habíamos hablado de los servicios culturales, que son los relacionados con la diversidad cultural, el valor estético y paisajístico de un lugar, entre otros. A continuación vamos a señalar los métodos tradicionales de valoración económica de estos servicios. Vamos a centrarnos primeramente en hablar de la valoración de mercado. En este sentido tenemos, en primer lugar, los precios de mercado. Este método nos permite calcular el valor económico de los bienes o servicios de los ecosistemas que se compran y venden en los mercados. También tenemos el método relacionado con los costes. En concreto, podemos hablar de costes evitados, que son los que utilizamos para estimar beneficios por daños evitados. Esto es, por ejemplo, pensemos que si una empresa emplea mucha cantidad de agua en su proceso de producción y además ha de ser de alta calidad, el deterioro de la calidad de este recurso implicará unos costes extra, por ejemplo, habrá que depurar. Esto que implica que a su vez la empresa tenga unos costes mayores de producción. Podemos hablar también de costes de reemplazo o sustitución, un ejemplo serían las barreras naturales de protección contra inund inundaciones perdón, o tormentas, el control biológico de plagas o la fertilidad del suelo, entre otros. Si pensamos que perdemos estos servicios, bien sea por deterioro o por pérdida del recurso natural, debemos de buscar medidas alternativas que nos proporcionen la misma función. Finalmente, mencionamos la función de producción, que nos permite estimar el valor económico de los bienes o servicios de los ecosistemas que contribuyen a la producción de otros bienes. A modo de ejemplo de alguna de estas metodologías, podemos ver el caso del Prestige. En noviembre del año 2002, un petrolero que navegaba por las costas de Galicia derramó más de 77.000 toneladas de petróleo. Las pérdidas económicas para el sector pesquero se estimaron, según Loureiro y otros en el año 2006, en más de 112 millones de euros. Y para ello emplearon la metodología de precios de mercado. Es decir, compararon el valor de la pesca antes y después del accidente. Otro ejemplo más es el que realizó eh, la República de Eslovaquia en el año 2010, donde se valoró económicamente la mitigación de las inundaciones a través de los costes evitados, concluyendo un valor de como mínimo 3,75 billones de euros anuales. Tenemos que hablar de más métodos de valoración y tenemos en este sentido los métodos de preferencia reveladas. Entre ellos vamos a señalar fundamentalmente dos. El método del coste de viaje, que se suele emplear para la valoración económica de áreas naturales que cumplen una función recreativa, en este sentido, tenemos que pensar que dado que el paisaje o la recreación no tienen un mercado definido, la valoración se realiza de forma indirecta. Esto es, partimos de la premisa básica de que este método, eh, los gastos de tiempo y el coste de viaje en que incurren las personas para visitar un área natural, por ejemplo, representarían el precio de acceso a ese sitio. Por lo tanto, la disposición de los ciudadanos a pagar para visitar el sitio puede estimarse en función de la cantidad de viajes que realicen a diferentes costes de viaje. En segundo lugar, tenemos que hablar del método de los precios idónicos. Este se basa fundamentalmente en la idea de que las características de un bien determinan su precio de mercado. Por tanto, podemos descomponer el precio del bien en función de sus atributos, y esto implica poder asignar un precio implícito a cada uno de estos componentes. Un ejemplo de la metodología de coste de viaje es el realizado en el estudio de Hahnemann y Chapman en el año 2001, donde se calcula la pérdida por la utilización de playas en el caso del derrame del petrolero American Trader en California. En concreto, encontraron que el excedente del consumidor por la actividad recreativa en las playas oscilaba entre los 11 y los 23 dólares por viaje. Otro ejemplo de aplicación pero de métodos de precios hedónicos lo podemos encontrar en el accidente del buque Prestige, donde Domínguez y Loureiro en el año 2013 analizaron el efecto extigma que las noticias publicadas en la prensa sobre este accidente tuvieron en los precios de las principales especies pesqueras comerciales, obteniendo un impacto económico de más de 70 millones de euros. Finalmente, tenemos los métodos de preferencia declarada, entre los cuales vamos a revisar brevemente dos de ellos: el método de valoración contingente y los modelos de elección. El método de valoración contingente implica preguntar directamente a las personas, a través de una encuesta, cuánto estarían dispuestas a pagar por servicios ambientales específicos. En algunos casos a los encuestados también se les puede preguntar la cantidad de compensación que estarían dispuestos a aceptar para renunciar a determinados servicios. En los modelos de elección, al igual que la valoración contingente, se les pide a las personas que tomen decisiones basadas en un escenario hipotético. Sin embargo, difiere de la valoración contingente porque no les pedimos directamente que expresen sus valores en euros. Los valores los deducimos de las opciones hipotéticas o las compensaciones que los individuos hacen. Es decir, se le pide a la persona encuestada que establezca una preferencia entre un grupo de servicios o características ambientales a un precio o coste dado para esa persona y otro grupo de características ambientales a un precio o coste diferente. Finalmente, no hay que olvidar eh, y tenemos que hacer referencia a la transferencia de beneficios. Es un método que se utiliza para estimar los valores económicos de los servicios de los ecosistemas mediante la transferencia de información disponible de estudios ya completados en otra ubicación y o contexto. Cabe destacar que en la actualidad se están implementando y desarrollando softwares que nos permiten mapear y valorar los servicios ecosistémicos que dan sustento a la vida humana. Ejemplos de aplicación de la valoración contingente nos encontramos también en el accidente del buque Prestige, en concreto Loureiro y otros en el año 2009 aplicaron esta metodología para conocer la disposición a pagar de los hogares españoles, encontrando que en media cada hogar estaba dispuesto a pagar 40,5 euros por evitar otro desastre similar. En lo referente a los modelos de elección, estudios como el de Hanley en el año 1998 usaron este mismo método para conocer las preferencias de la población del Reino Unido hacia diferentes características de los paisajes forestales, encontrando que la disposición a pagar por pasar de un paisaje compuesto solo de especies de hoja perenne a uno compuesto por una mezcla de especies era de 11,36 libras.